I'm yes. going yes. yes. yes. yes. Armar el show Tu movimiento ya me tiene hipnotizado Ya traigo un par de tragos en la cabeza De todas tú eres la única que me interesa Ya yo no tengo que te sientes igual Ese cuerpo de lejos me suele llamar